No me parece una, un concepto débil, me parece un concepto amplio y creo que tenemos que seguir llenándolo de contenido. A veces eh, parece difuso, pero es muy rico, muy cercano. El concepto creo que lo tenemos que manejar más, enriquecerlo más para que no parezca débil, sino que realmente muestre toda la riqueza que, que tiene. Propongo pensar en, en diferentes modos de tratar la red asistencial, de manera que ésta pueda adaptarse a la singularidad de cada persona y no al revés. Esta modalidad de trabajo desplaza la pregunta sobre el sujeto hacia la pregunta sobre la red. Tratar la institución, su atmósfera y su función para que en consecuencia ésta sea capaz de acoger la singularidad de cada persona y acompañarla en sus diversos avatares. Acompañar implica deslocalizar el saber para ponerlo del lado del sujeto. Tenemos como que rellenarlo más ¿no? para que sea un poquito más consistente pero también a la vez que fluya a otros ámbitos ¿no? donde, donde pueda ser entendido y también enriquecido. Acompañar es ponerse del lado del sujeto. Esto requiere por un lado grandes dosis de humildad y una práctica más horizontal y respetuosa con las posiciones subjetivas tanto las del propio profesional como las de las personas atendidas. Se trata, en consecuencia, de profundizar tanto en los límite, límites éticos como en la separación necesaria que existe entre una voluntad terapéutica, a veces feroz, y la función social de acoger y alojar a aquellas personas que se encuentran en una situación extremadamente vulnerable. No sé si, si acompañamos cuando la persona a la que acompañamos no se siente acompañada. En un principio sí que me preocupa eh, la idea de, de relación eh, asimétrica y, y que, bueno, que nos parapetemos un poco en nuestro rol profesional pues para, para dirigir, eh, cuartando un poco la libertad de, de la persona que tiene que hacer su proceso de incorporación social. Y luego me preocupa el concepto también de caridad que puede ir implícito en, en ciertas relaciones de acompañamiento. ¿Por qué se exigen objetivos terapéuticos en las prácticas sociales? Es una pregunta que encierra multitud de paradojas y malentendidos. Si no acompañamos, ¿qué hacemos? Mi duda viene a cómo vamos a evolucionar. Eh, aunque nosotros queramos acompañar desde, desde un planteamiento de poder facilitar que la persona pueda hacer su, su propia vida, su propio proyecto de vida, en definitiva, pienso que el futuro del acompañamiento social pasa por reintroducir el interés por la singularidad y su verdad, la verdad de cada sujeto, o tomar otro tipo de caminos más del lado del control social, la gestión de categorías poblacionales diversas, la evaluación, la prevención, la salud, en definitiva, el orden público. Y creo que va a ser un término que al final se va a ir depurando, depurando de algunas cuestiones que que en realidad no tienen nada que ver con el acompañamiento, pero que están apareciendo ahí. El futuro de la cuestión del acompañamiento va a ser como el futuro de otras cuestiones, de otros movimientos, de otros modelos que han aparecido. Que puede ser básicamente que desaparezca ¿eh? o que permanezca en convivencia con otros modelos nuevos que pueden aparecer dentro de 10, 15 años.